Muchas gracias, Jorge? fique por aquí. Bueno, siguiendo con el punto Continuando siguiente con el próximo punto la lista, da lista, vamos a, a bueno, Jorge va a presentar Jordi la 2022-2022, versión recursos es no tiene no eh, 18 vigentes. minutos, para presentar, 18 la minutos para presentar su propuesta. Bien, eh, esta propuesta, eh, el coautor es eh, Fernando Frediani, que, que está también eh, online, por si hubiese alguna cuestión que quisiera preguntar o responder. Eh, el, el objetivo de esta propuesta básicamente es eh, explicitar algo que ya está en el manual de políticas, pero que no está suficientemente claro bajo nuestro punto de vista, y es que el alquiler de recursos no es algo aceptado por las políticas vigentes. Eh... De nuevo, como he dicho antes, no voy falei. a leer las diapositivas, es no, un no poco no para que sirva de referencia. Lo importante es haber leído la propuesta. y, y leído Luego hay una diapositiva eh, un concreta que, que, que, que explica el texto que estamos leyendo. Eh, la idea es que todos los recursos que asigna con LACNI están basados en la justificación de la necesidad. Si llegas a y quieres recursos para un negocio de alcanzar elecciones, se te van a negar. Entonces, lo que no tiene sentido. Que se estén pidiendo recursos basados en la justificación de la necesidad. Yo tengo un ISP con 3.000, 5.000 clientes, los que sean, y de repente cierro el ISP y utilizo esos recursos para aislarlos. Eso es lo que estamos intentando evitar, dado que la justificación de la necesidad ha cambiado, debería de reevaluarse Debería ser reevaluado. para ese caso. Esto es terriblemente lento. Es ahora muy devagar, o no funciona, ¿no? Eh, entonces, lo que estamos diciendo, y esto es algo común en la mayoría de los luego tengo referencias a otros RIS, es que la justificación de la necesidad implica que estés conectando, que estés conectando clientes a los que les y esa conectividad, por tenemos que estar de intereses, realmente un cliente que está colgado de un enlace de DSP, no un cliente que está al otro lado del mundo, por medio de lo que está no es una conexión. Eh, como decía hace un momento, si la justificación es, si la de la necesidad desaparece, lo lógico eh, evalúa la necesidad. Y de hecho, para eh, eso tenemos una política de transferencia. Si tú no estás utilizando los recursos para ello, para lo que te comprometiste a la hora de recibirlos, lo que debes de hacer es o bien devolverlos o bien utilizar la política de transferencias para que los utilicen otros. Pero los recursos nunca han sido hechos para hacer negocios. Foi feitos para fazer um negócio. Eh, además, en el manual de políticas se ha eh, eh, que se trata de una licencia anual, con lo cual efectivamente la y podría, si hace falta, reevaluar en, en ese caso si se está cumpliendo esa licencia en función de lo establecido, cuando se justificó la necesidad. Ojo que no estamos diciendo que lo tenga que hacer en todos los casos, ni muchísimo menos lo vamos a Bien, ¿cuál es el texto que estamos proponiendo? Eh, hay un una, sec una sección en definiciones, en definiciones que que, indica que las elecciones que IPv4, IPv4 son delegadas, son esto son lo omitimos y renumeramos las siguientes la secciones, porque creamos una sección nueva eh, que, que tiene que ver con una, existente una que que ya existente también que es la 441, que el espacio 441, de elecciones no, de el de el no debe ser considerado propietario, y esta sección no ser y esta esta nueva sería la sección 1141, de nuevo las numeraciones están sujetas al criterio editorial de la CNIC, entendemos que esto no es algo riguroso, eh, en el que y lo que hacemos es unificar estas dos no secciones. Es una cosa y, y además, eh, reforzamos y la idea que ya está, insisto, en el manual, el manual de que los recursos no pueden ser considerados una propiedad. Considerados insisto, una esto no es algo que estamos cambiando. No esta es política no está cambiando nada. No lo único que está es reforzando muy textos, muy que textos, textos que están dispersos a lo largo del manual y que se están utilizando como criterios de evaluación de la justificación de la Entonces, indicamos que la justificación de la necesidad de forma genérica... En el caso de las direcciones implica, de necesidad, implica de necesidad, necesidad de las mismas para conectar, para conectar directamente, directamente a los clientes, clientes y por tanto no, no se considera aceptable, no aceptable ni justifica necesidad, necesidad ninguna modalidad de alquiler ya o sea, sea con o o, o, o sin, sin contraprestación económica o de otro tipo. Otro tipo eh, ¿Por qué insistimos en esto? Porque precisamente ¿Por en la versión anterior esto? una discusión Porque que se, se, se produjo es ¿qué que pasa que que ¿Qué qué si estoy cediendo las direcciones gratis? No importa, estás cediendo las haciendo alquiler sin as, eh, eh, Entonces, as, no queremos eh, utilizar terminología legal, no queremos hacer texto lo más explícito posible para que no haya dudas de que cualquier modalidad de alquiler no es aceptable como justificación de necesidad por tanto, no es aceptable, de si, no se es aceptable, se aceptable si se modifica la justificación del uso de los viviendas. Eh, como he comentado bueno, antes, en diferentes esto es diferentes, ligeramente diferente, eh, pero en general eh, ha habido eh, explicaciones incluso por parte de Staff, de por ejemplo, el caso de Afini y el pero caso de, de, Ipne, de que efectivamente que, no se considera aceptable que, facto, un alquiler, no incluso un aunque haya cambiado haya la justificación a de la necesidad. Debería, de debería de producirse una reevaluación de esa justificación. A eh, y con esto eh, terminaría con la presentación. Yo voy a contestar a luego rápidamente a las a las cuestiones que hayan en el, análisis de, impacto. el presentado la análisis de impacto, Mariela. muchas gracias, Jordi. Muchas a Mariela Rocha, a Mariela Rocha a presentar el, el análisis, para de presentar análisis de impacto en cinco minutos. Bueno, bueno, bueno, ahora sí, bueno, ahora sí, ahora sí. Entonces, eh, los, algunos de los comentarios, estos son los comentarios que pusimos en el análisis de impacto, el primero de ellos es este, se refiere a que la aprobación de esta propuesta, en realidad, tal como está redactada genera un alto impacto en lo que es la operación de, más de los más de 12.000 asociados del año. Eh, eso es entre ISP y periodo, ¿no? ¿Es cierto Requiriendo que deban demostrar anualmente la necesidad de cada uno de los recursos solicitados. Eh, volvemos, hicimos eh, así tal como está redactada. Reiteramos un comentario que hicimos en la versión anterior eh, con respecto a la justificación de la necesidad para obtener direcciones eh, están e insistimos en que esta no necesariamente es la misma a través del tiempo y, y aún así sigue siendo legítima. Bueno, y hemos dado este, algunos ejemplos eh, en la colaboración anterior al respecto. Eh, no entendemos qué, qué se refieren los autores con eh, conectividad directa. Por otro lado, el cuarto comentario este, notamos que el inicio del tercer párrafo aparece en la sección general con lo cual, de esta manera la propuesta estaría afectando también a los originales finales, quienes no solicitan que, direcciones para sus clientes, ni directa ni directamente. El texto del último párrafo, que es, es el comentario el número 5, el texto el del último párrafo cinco. es trascendente este pues el, el texto de la propuesta no es están incluidos todos, todos los casos posibles de alquiler. Eh, eh, como sexto comentario, comentario asumimos que el alcance de la propuesta para las direcciones IP son eh, asign eh, asignadas con eh, acuerdos con LACNIC, no así y con NIRS, no así este, ni otros RIF, ni tampoco legadas. Y el último comentario es con, que, con respecto a la justificación de la propuesta, consideramos que hay conceptos que están equivocados o aceleraciones que están fuera de la descripción del problema a resolver. Eh, entonces, Dicho esto, no nos manifestaremos sobre puntos específicos de la justificación, por lo menos no en el como recomendaciones, eh, la primera que tenemos es sugerir, eh, sugerimos, perdón, eliminar el texto donde dice y especialmente la justificación de la necesidad. Nuestra sugerencia es eliminar. La otra sugerencia que tenemos es aclarar a qué se refieren con conectividad directa. También este, sugerimos que lo han mencionado en el comentario 4 este, respecto a que está en la sección general esté... Este, este, este, eh, puesto solo en la sección para ISP y eliminar el último párrafo de la propuesta. Creemos que genera discusiones. El último párrafo se refiere a eh, aún a redes no conectadas a internet. También estaría pensando, este, el alquiler o no de direcciones. Bueno, el impacto en el sistema de registro de otros sistemas, esto implica un incremento importante de STAS. Eh, eh, a, para evaluar a, a, a, anualmente a la necesidad, necesidad de los 190 millones de direcciones y en, en la región. región. Eso es todo lo y que quería tenía tenía que comentarles. Para Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Mariela. Vamos a dar unos sí, minutos, a, minutos a. De vamos a dar una, unos minutos a. a, a Quiero presentar una respuesta al análisis de impacto. impacto. Por favor, si ¿sí le ponen la presentación. Y... Ah, bien, la presentación nuevamente de la propuesta. La diapositiva, nuevamente, por el slide número nueve. Bien, eh, voy a responder a los puntos más importantes del, del análisis de impacto. El primero de ellos es que la aprobación de esta propuesta, tal cual está redactada, eh, entiende el staff que impacta eh, en, la, en la operación de más de 12.000 asociados. La propuesta en absoluto indica que el staff deba realizar nuevas verificaciones respecto de la situación actual. No lo dice en ningún caso. Ni se puede extraer, bajo la lectura que, que intentamos hacer objetiva a los autores, ni se puede extraer esa conclusión. El Estado para todo el manual de políticas debe realizar revalidaciones cuando existan de indicios de que no se están cumpliendo las políticas, pero no solo para esta propuesta, sino para cualquier incumplimiento o posible incumplimiento de las políticas. Eh, y además hay una sección específica del manual de políticas, que es la sección 7, revocación y devolución de recursos, dedicada a esto. Es decir, esto no es algo que nosotros en absoluto estemos modificando. Si se interpreta que es así, eh, lo sí, suyo sería que el staff bueno, nos diga uh, exactamente qué para, qué para modificar ese, ese texto y evitar que se no haga esa interpretación bien, eh, Entonces, eh, respecto del comentario de la justificación de, de la necesidad, de necesidad efectivamente factos, las políticas, políticas vigentes no indican, indican que, que o se pueda justificar necesidad cuando el uso de las direcciones es el alquiler eso está clarísimo igualmente si una organización justificó inicialmente la necesidad correctamente pero liquida su red cierra su red y en lugar, o parte de su red, y en lugar de devolver o transferir las direcciones y decide alquilarlas, ello no estaría contemplado por ningún apartado del manual de políticas y, por tanto, la licencia con validez anual no podría ser renovada. Si una organización realiza una solicitud de direcciones o incluso una transferencia con el objeto de alquilarlas, no le serían distribuidas. Okay. Eh, conectividad directa, eh, aquella que no es indirecta, es bien fácil. Clientes conectados en otras redes, es decir, no es la red propia del operador. Esto es algo que si se lee atentamente el manual de políticas actual, también se sobreentiende que es así. Que estamos hablando de que tú recibes direcciones para utilizarlas en tu propia red, no indirectamente a través de terceras redes. Eh, el punto 4, notamos que el inicio del tercer párrafo aparece una sección general. Bien, los usuarios finales conectan a sus clientes. Sus clientes son sus propios dispositivos. Cuando hablamos en redes de los clientes de mi red, aunque sea una red corporativa, ¿quiénes son los clientes de la red? Los dispositivos que están en esa red. Con lo cual, por eso no hemos considerado necesario dividirlo en dos, en dos partes o atender solamente a los ISPs. Esto aplica exactamente igual, porque también ocurre que alguien que ha recibido una asignación directa de la CNIC como usuario final tampoco puede subasignarlas a terceros, con lo cual ya está implícito, si no mal recuerdo, la sección no punto 9 del si manual, de, manual de, políticas, de políticas, la definición de subasignación ya está implícito, que no puede subasignar eh, y por tanto no puede alquilar. Entonces, no eh, los no otros comentarios subalucar. entendemos que son los observaciones los del staff, pero no, no, no concurrimos con ellos y por, por eso no, no creemos, no no creemos que ni no siquiera podemos dar una respuesta. Con eso habría terminado mi respuesta al análisis de impacto también. Muchas gracias, Jordi. Vamos entonces a iniciar Vamos, el periodo, entonces, de, de, de periodo de discusión, por lo que invitamos a todos, a compartir, todos dudas, a, a compartir sus dudas, opiniones, comentarios a través del de Zoom, Zoom eh, reiteramos, o, reiteramos el botón de query en el o, o, de, o levantar la mano de preguntas micrófono. y respuestas, por tenemos. indiquen su nombre, país y su organización. Cada pregunta cuenta con dos minutos, minutos y el autor tiene dos minutos para responderla. Eh, tenemos a una persona... Eh, micrófono, regula adelante, por favor. Raúl. Hola. Hola. Sí, Raúl. Raúl de Me a mí el, creo, estoy 100% de acuerdo con el espíritu de la, de la propuesta. Este, creo que siempre hemos trabajado con el entendido de, más entendido de que las direcciones pues son para, para ser alquiladas. El, no entiendo muy bien la necesidad, la necesidad de, la de la propuesta, parece que es un poco este, compleja. Este, todas las cosas que yo había tenido que explicar es porque, justamente porque se dudas, ya era, ya desde ayer en conversaciones vi que muchas personas tenían, personas tenían las mismas de, dudas de, las sobre la aplicación de la definición de, de, conexión, de conexión directa. Este, me parece que, que hace falta más falta trabajo ahí, en todo caso. Me parece que en también hace falta más trabajo en explicar. Uh, yo entendí precisa, también lo mismo de que, precisa, que esto requería explicar, una justificación y anual. Y y Ayer, una justificación anual. Ayer algunos, algunos colegas anual. acá también estaban Vamos un poco preocupados a, la, de, por la, de de la, la carga de trabajo que le iba a explicar a ellos como operadores. Quiere decir que tampoco está está claro, también no claro este, y, y también este y me también parece que pueden surgir dudas en, que surgir en dudas cuanto a definir qué es el alquiler, puede haber situaciones puede que sean situaciones que no sean, que binarias, no sean que binarias que sean este más ambiguas en cuanto a la sesión temporal de direcciones IP dos, eh, y, dos, y, y también ahí podría dos. haber problemas de interpretación problemas lo que nos lleva a que después este, tenemos que presentar Entonces, otras, otras propuestas para aclarar las cosas que no quedan claras me parece que no hay una correcta un correcto análisis, análisis de, la necesidad, correcto, de la necesidad de las cosas que se están propon proponiendo o sea, si bien estoy de acuerdo con el, el espíritu, espíritu, me parece que, este, que es compleja que es y no me parece bueno no adoptar esta política, adoptar en la, política en la situación las, en las condiciones que está hace falta eh, bastante más trabajo si fuera necesario país, se muchas uh, gracias Raúl Voy Jordi, ¿tienes alguna? Sí. Básicamente, eh, reincidir en lo que acabo de comentar como respuesta al análisis de impacto. La propuesta no está pidiendo una revaluación ni anual ni de ningún, ningún tipo. Esa reevaluación la tiene que hacer en cualquier caso el staff cuando vea que hay indicios de que algo se está incumpliendo. Pero la propuesta no agrega carga de trabajo en ese sentido porque ya tenemos una sección en el manual de políticas que explica eh, cuándo y cómo se deben de hacer esas revaluaciones. Eh, respecto de la conectividad directa. Eh, yo creo que podríamos intentar buscar una definición mejor, al igual que la definición del, del alquiler, pero precisamente hemos buscado una definición eh, suficientemente amplia para que no haya, eh, digamos, eh, casos, eh, corner cases eh, que entren o dejen de entrar. Yo creo que, que tal como está eh, puede estar bien, pero bueno, si consideras que, que puede haber un ajuste ahí, eh, agradeceríamos tus comentarios en la lista, evidentemente. Gracias, Jordi. Obrigado, Jordi. el micrófono tenemos a Franco. Picofone, Adelante, por favor. Esto es vía Zoom, ¿no? Zoom. Un tenemos sí, una pregunta tenemos de Raúl pregunta, en el Zoom, dice, eh, no Zoom. ¿A qué se refiere el autor, Entonces, si a ¿a conectividad refiere, el autor con conectividad directa? Bueno, lo acabo de comentar, lo que no es directo eh, es indirecto. Es tan fácil como eso. Si yo conozco a Franco directamente, está claro que, que tengo un contacto directo con él. Si Franco eh, me presenta o me habla de un conocido, un familiar suyo, yo no tengo un contacto directo con ese familiar. Es tan fácil como eso. Exactamente igual cuando se habla de conectividad. No hay ninguna diferencia. Gracias. Eh, micrófono tenemos a Juan de Correa de Paraguay. Me gustó mucho la idea y el espíritu de la propuesta. Realmente clarificar las cosas es lo que hace que el manual, con que el manual sea muchísimo mejor comprendido. Pero también estoy de acuerdo con, con Raúl y creo que esa expresión, especialmente la justificación de la necesidad, aunque no, no quiera ser la intención del autor de la propuesta, sí por estar clarificando va a incrementar una carga de trabajo. Entonces creo que estaría bien o sí, cambiarla a o a lo mejor eliminarla trabajo. porque Entonces, no creo que va a generar ninguna clase de impacto Adicional en la, la, la, la propuesta. Eliminado. Nuevamente, estoy muy no de acuerdo será, porque los recursos IP son para utilización eh, y no para el negocio. El, y no para negocio. también, y junto con esa parte no de la negocio. justificación de la los necesidad, los existe un caso, por ejemplo, de que un solicitante que detiene recursos tiene un problema de una competencia, se entró a su zona y le tomó 80% de los clientes. Entonces, en ese entonces, él ya no justifica más la necesidad de los recursos y en una renovación, si la la ve así, le tomaría los recursos entonces son son puntos que como comentado por el estado realmente aunque no sigan cumpliendo con las con la exigencia de necesidad eh, aún así siguen continuo, siendo válidas por la Y un punto adicional que, que me gustaría que preguntarte, que, preguntarte eh, y entender tu no sé punto de comentar. vista sobre la conectividad directa. ¿Cómo ves un VPN conectado de un otro lado con una IP pública, como conectividad directa o indirecta? Si es un servicio de ofrecer exclusivamente de VPNs, a mí me parece que es indirecto. Ahora, si es parte de un servicio como ISP, que además te ofrece VPNs, y claro que hay una conectividad directa. Entonces sería interesante también clarificar estos puntos así que, puntos generar que pueden generar confusión en la política. política. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Wesley. Eh, adelante. Hola, soy Douglas de Brasil. Uh, entonces me gustaría, me gustaría colocar en contra, eh, contra la propuesta algunos puntos que voy Primeramente, sobre la, la cuestión de, de análisis de, de impacto, de la, la, impacto y la, el, el gran workload que se traerá a la validación de, de, de recursos. De no es por eso que yo creo que de, se deba de no aprobar la propuesta. Más que la propuesta debería ser una referencia a otro punto este punto trata de esto, eh, porque si no, pasamos ahora por una propuesta tuya de, de, de unificar, no, de, no podemos no hacer podemos referencia cada rato, a, a, a cada rato, es todo soltito en el manual de punto. política. Eso este es el primer punto. segundo, complementar a esto, es, creo que no en algún tiempo iremos si pasar por la necesidad de validación de recursos y eso es una cosa que irá a acontecer y no es de inmediato, pero se puede considerar cosas automatizadas todo pues es eso. Y solo solo y para colocar. El segundo punto es: segundo eh, punto es, punto es, es que ustedes ya deben haber oído hablar de un padre que, que un recibe una un hija, que ligación de una hija y, y, hija, y, y ah, ah, sí, papá, papá a dormir en casa, a de casa de mi amiga. amiga y cuando en no verdad, la la verdad va a dormir, dormir en casa de su novia. Es exactamente lo que hablamos de red directamente conectada. Cuando hablamos de redes OTTs, hablamos de cosas como una empresa que hace un túnel GRE que origina la ruta en un punto y. Para otro, para otro el, en verdad, el los, viaje, los, los, los IP están usando, se nos en otro en punto. Otro, o por ejemplo, otro, podemos, podemos, podemos hacer un contrato de prestación de prestación de, de, litro, de tránsito de uno mega por segundo con de, un barra 22 siendo un barra, un asignado. Siendo no. No, hace no hace sentido. Eso es un punto complementario sí, complementar. eh, Douglas Douglas, sí. pero eso sería intentar ¿eso sería hacer trampas. Pero, alguna, sí, por, por, por eso el manual de no. política no tiene, política manual, no tiene política que ser no pensado, no pensado para, para, para a, las cuestiones correctas y para las personas de MAPET y evitar que las personas de MAPET tienen sucesos y Complementarmente a eso hablé sobre la cuestión de un otro punto. Ah, quebré, que que mi línea de raciocinio. Hablé sobre la, la, la posibilidad del de, de fake de, de, de anuncio. Eh, ah, y sí, sì, una cosa muy importante que no, no se habla. No ]cool, bueno, eh, alquiler de IP, de IP para qué? Para, para, para, para se si anunciar en DCC o no anunciar en DCC. Cuando se hace el alquiler de un barra 29 es para uso interno y se depende directamente la de, DGP, de, de, de aquel, BGP, aquel que irá alquilar Cuando se habla de un alquiler, alquiler de un barra 22, barra 22 barra barra barra básico, ciertamente, ciertamente, aquella empresa que, que irá a tomar los recursos, recursos prestados irá también eh, anunciar aquello preciso por otra por por S&P. Eso es un um punto crucial a definir um por esto cuestión. Por eso, gracias. Eh, no, no, no. no, el de bigote no. De bigote no, no. De bigote no. <ríe> Adelante, Ricardo. Sí, Ricardo, Ricardo Catara, buen día. De, de parte yo falo por mí eh, mismo. Como muchos ya ah, comentaron, como muchos ya eh, dijeron, yo comparto el espíritu, la espíritu, a preocupación, es la meritória, tiene, sus, tiene sus, méritos, sus méritos, pero no estoy acuerdo Mas no acuerdo que, de acuerdo con el contexto, que, eso que eso No creo que eso solucione. No creo a solucionar el problema que existe existe lá, infelizmente. Eu estou em contra. E, e por e, vou, e, repetir bom, vou repetir muitas as coisas que já disseram outros, eram noutros, mas é só uma mudança, não é somente um câmbio, não é somente não é somente explicitar algo que já de, está, cria, o que já existe transformações, da forma como está escrito o texto, indica-se indica que há ideia vai invalidar toda, revalidar todas as notas, é a forma a que muitos estão lendo, estão entendendo que não é a ideia do autor, pela forma como está escrito, por isso câmbio, vai ser nuevas. Eh, El tema trae de la conexión directa trae tiene muchas nuances. Uh, trae, Douglas ya ha traído una, hay otras, esa misma propuesta se sale en muchas partes, en la mencionada, en Arim, muchas nuances, muitas la parte, nuances, da parte de conexión directa tiene muchas muita, nuances, puede ser muy complicado de comprobar que una conexión es directa o no. Por eso... No por creo eso no que, que es la mejor solución, mejor solución para el problema. problema. Nuevamente comparto embargo, con mi espíritu, eh, eh, de, con el mérito de la, de la eh, idea, idea, pero no creo mérito, que es la, la, la solución. Y e solamente para agregar: solución, para hoy por hoy, hoy o cuando el LACNI con MIR recibe una denuncia y se investiga, se comproba, se, se quita la asignación. Ya tuvimos casos de asignaciones que fueron quitadas por Marilus. El se permite Actuar ya existe, en de actuar de Ricardo, manuales? simplemente comentarte que... Momento, un momento, un momento, por favor. No. Muchas gracias, Ricardo. No, no, te pido disculpas ya, en, te en, te en, desculpa, en no, la anterior pregunta. y que el, te el te espacio te para responder a Douglas. Sin embargo, las preguntas de Douglas y Ricardo y son muy parecidas. Y hay mucho eco. Que no te dejan... No había, no, no había no, la, Igual, de todas maneras, las preguntas son muy parecidas, así es que tienen cuatro minutos. Básicamente, básicamente, eh, comentar. Eh, no estoy respondiendo a todas las cuestiones porque creo que, eh, que puede haber duplicidades. ¿no? Eh, Ricardo, comentarte que, que efectivamente eh, yo, comentar, eh, yo entiendo que muchas veces hacemos, eh, muchas veces hacemos eh, políticas y existen políticas en el manual que son difíciles de verificar para cualquier río no solamente para la ACNI. Pero eso no quita que queramos hacerlas o que haya que hacerlas. Que Precisamente que para que queden cubiertos los casos, digamos, graves, más, casos más graves. ¿Okay? Entonces, Entonces eh, entiendo la dificultad de verificar, dificultad ciertas, de verificar ciertas cosas. Eh, muchas se pueden automatizar, cosas. no del 100%, muchas pero, pero, pero 100%, se intenta. Pero yo creo que eso no, no tiene que ser un obstáculo que si no para que no hagamos normas que sean de obligado cumplimiento, aunque no siempre podamos verificar el 100% no de los, 100 no los casos. Invitamos a los que están conectados en Zoom, por favor, a Zoom, por favor también a dar, Zoom, a dar su opinión a, a su opinión, que tienen que presionar el botón join, join y luego presionar el botón uh, Q&A uh, o levantar uh, la mano. No. Y también Vamos con el micrófono, por favor, adelante. Hola, de eh, Bueno, el comentario es mi comentario corto, es quiero ser más pragmático. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta porque no estoy con la propuesta porque no estoy no concuerdo con esa definición de... Eh, por estar parado en el 2022 en donde justamente faz, eh, estamos hablando de un montón de posibilidades de, de, de, de virtualización veces, gracias. de enlaces de hecho durante días pasados muchas gracias el tema del enlace me, re, me estaría recordando a la, a la propuesta de, está de Ricardo de la, -la no, no sé si le vamos a encontrar formas no eh, a, a, a eso, una de, forma de, para eso, de eso directo. del enlace no estoy de acuerdo por eso, por otro lado también hay que pensar que y, y acá lo tiro como idea, y aquí yo juego Estas como cosas idea. esas cosas o sea, este alquiler y esta, y esta trampa que vos decís, le doy un, esa, un enlace de 0,1 no, megabps y lo estoy cumpliendo con, con, con, con la ley y por ahí a lo mejor deberíamos existe. pensar y lo tiro como y tal vez idea es estaría bueno lograr que cuando esas cosas existan y de alguna manera logren a todo eso, esto, existe, se puedan quedar registradas en el juicio mi mayor preocupación es como pasó con las transferencias como se muy bien dijimos bueno es preferible transferencias y que estén habilitadas por una cuestión que tienen que estar escritas en el país como son las cosas, y me parece que esto también podría tener una arista por ese lado, no, para saber cómo eh, me, son me, son me parecería interesante, que podría ser que eh... o sea, no vamos a impedir de que vamos cosas ocurran, ojalá que sí, estoy de acuerdo con, la, con el espíritu de no, como dijeron todos mis compañeros, me parece que no es el texto adecuado, Gracias. Ariel, eh, efectivamente, eh, y tú conoces bien el tema, yo era uno de los que estaba en contra de las transferencias y acabé haciendo una de una de ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que en este, este momento, momento eh, no, no personalmente, no sino como bien, bien para la, como la, como bien comunidad, la comunidad, que necesitamos este que necesitamos tipo de, de propuestas. propuestas, pero también estoy abierto y si la tengo que escribir abiertos, yo mismo y contradecirme, no tengo ningún problema, no se me caen los anillos a que si decidimos como comunidad que el alquiler debe de ser aceptado, lo hagamos, pero evidentemente estamos hablando de otra propuesta. No tengo ningún problema en contradecirme, yo me he contradicho mucho. Muchas veces porque creo que es, que es eh, inteligente cambiar de opinión ¿no? y que además no buscamos el, el punto de vista personal, sino el punto de vista de la comunidad. Entonces, si ese es el, el, el objetivo de la comunidad, lo que debe de ocurrir es que en la lista de políticas lo digamos, porque si no hacemos más que discutirlo solamente en los foros, nunca avanzamos, ni a un lado ni al otro. Seguimos aqui, a Continuamos com o microfone, nome, país, no organização, sí, Salvador Vaquero do México, eu trabalho na eu acho que é uma boa iniciativa, muito boa iniciativa, aqui talvez temos uma questão de interpretação do mas eu acho que é bastante el es virtual el término de la necesidad inicial. y justificó de una forma y, inicial, y luego está rentando ya nuevamente ya ya en un tema diferente. La otra es que en el espíritu no es de la cosa, comunidad y de Internet, y y la de Internet eh, los que no, que no tenemos IP como de IPs, que que nos no sentimos eh, un poco rehenes, resto. Y el tercero es que si realmente ya no hay IP, pues nos mueve a nosotros a promover con nuestros clientes el uso de IPs. El, re el, re el reuso de las cifra, la la la en este sentido, pues nos uh, veo un poquito perezosos uh, ¿no? en el proceso de adopción eh, de Por eso me parece que sí es una buena iniciativa. En la, en la eh, lo que yo aquí, cifres. sin embargo, son, yo son yo dos temas diferentes. A, aquí el hecho de que sea que difícil justificarla no significa que no tengamos que justificarla, porque si ya vemos que es difícil aquí y allá y entonces nos la quitamos y hacemos cosa, me parece que sí podemos hacer un poco más. Pero eh, yo estoy viendo sí, un tema de, de, un de carga de trabajo, de cómo se justifica cómo anualmente y si tiene que ser anual si o tiene si que ser anual, por evento o algún incidente, o algún incidente que dispare incidente el uso dispare de, la, de la de una, de una política de, de, validación de validación de uso, de, uso de, recursos. de recursos. Eso puede ser un tema, pero, recursos, pero pero eso es un tema más, distinto un al tema de la, del la alquiler. De ah, de alquiler. Quizás aquí, siguiendo en el tema de la redacción, son dos temas que se pueden alejar por separado. Si se hace una redacción diciendo que el alquiler si no está una permitido que porque no está justificado no en la necesidad inicial no y, y, y por los otros eh, temas inicial, que también son, son válidos para no, también son alquiler, para no permitir el alquiler, se tiene que rehacer que la redacción de, a directa redacción de conexión directa y trabajar en y tal Y el otro eso. tema que puede ser a una iniciativa distinta es bajo qué condiciones se tiene que hacer la revalidación del direccionamiento. Porque si yo leí bien ahí decía que se puede hacer anualmente, se puede. Anualmente, pero no que se deba hacer anualmente, no Y si anualmente, el estatuto dice que así es, pues entonces, forma, y causa dudas, a lo mejor então, que Pero entonces serán esas dos iniciativas Y es, si final es, es si la iniciativa, es, si iniciativa está, está bien, está bien, bien si estamos está de acuerdo, acuerdo al menos lo que puede ser que esté bien, pero la redacción no, y porque sea difícil, no quiere decir que ser Gracias. Los comentarios, Jordi, Jordi. micrófono tenemos micrófono? adelante. Gracias, eh, Oscar, Obrigado, Robles, director, Oscar Robles, eh, director de Larnick, Larnick. Eh, Quisiera hacer dos Vemos comentarios sobre las aseveraciones de hoy del autor. Que ya nuestros autor los comentarios están comentarios en, el en el análisis sobre la análisis, eh, análisis los los los propuesta, comentarios pero hay sobre dos, dos aseveraciones que el autor o los autores hacen que no me gustaría que pasaran desapercibidas porque ya tenemos un un desacuerdo en esta parte, él dice que si tú no estás usando los recursos en aquello en lo que te comprometiste al momento de la solicitud, deberías devolverlos. Vamos a entrar en la primera parte, ¿no? Y en el deber de devolverlos historia, pero no hay nada en, los, en el manual de políticas que establezca o que si se tiene que usar exactamente como se solicitó. Si solicitante justificó, solicitó, no sé, 40 40 el 40% del espacio para uso residencial, no, no es que no deba que usarlo siempre 40 usar 40 el 40% en enlace por residencial. La necesidad del ISP o del final, puede cambiar sea, en el, y el tiempo y eso sigue siendo algo. Al menos esa es nuestra interpretación porque me parece que sería oneroso estarle pidiendo, no, no muevas esto porque si lo muevas tienes que Nosotros no estamos Considerando el que cambie nos la no necesidad en el que tiempo, siempre y cuando tiempo, utilice los los sí. La segunda aceleración es que dice que no cambia nada y que con esto pretende es no cambiar no nada. Bueno, nada. Quizá ese es su intención. Lo que nosotros le transmitimos en la primera, lo que versión, es que la primera la versión es que efectivamente entendíamos, entendíamos que ellos que estaban ingresando estaban un, texto que un texto que mandaba la revisión anual y que queríamos. Nosotros decíamos, nos entendemos, entendemos que no es la intención de los autores, no en caso autores, de que, que se confirme no nuestra de asunción de que no, no era la intención cambiar que, algo, a queremos a que nuestra, lo quitemos porque eh, estamos haciendo ruido. Entonces, cuando lo mantienen en Jesús la segunda Jesús versión, entonces el mensaje atrapalla. es, no, sí queremos cambiar algo. No sé si se les pasó ese uh, comentario, a pero tenemos que poner esa parte porque efectivamente manda un impuesto para en general a todos los usuarios. Gracias, Oscar. Insistir en que no es ese el objetivo, capaz que ahí hay algún texto que estáis interpretando de una manera que no es la que pretendemos y habrá que revisarlo. El texto como estaba antes no generaba ninguna interpretación correcta y si no están buscando nada nuevo con este texto, Solo Yo creo que eso genera confusión, como usted ¿no? percebeu en la sala. Gracias. Ah, gracias. Vamos aquí Obrigado. al micrófono. Vamos para el Adelante, microfone. por favor. Sí, buen día, bon día. Sí. Edmundo Fernández de Argentina. Yo me represento a mí propio. Yo creo que nosotros Yo tenemos que micrófono que Está muy bajo Si está muy está bajo. Está muy baixo. Sí, no se oye no nada. A ver ahí, ¿se escucha mejor? Sí segundo Fernández de, Argentina, Fernández de Argentina, Argentina, yo estoy en mi quiero, Somar, principalmente, quiero, el quiero sumar principalmente mi oposición al proyecto principalmente entiendo porque entiendo digamos, tratando de solucionar el problema, de pequeños operadores, estamos de pequeños perjudicando operadores. A, a pequeños estamos operadores también una incertidumbre una anualmente de la forma esa evaluación y la mayoría y de los miembros son pequeños operadores que están en el campo de batalla, como está, un de nosotros, batalla, está todos los días no pensando, pensando que día el usuario es el, es el principal es foco el principal de, de su día a día y generamos un incertidumbre poder llegar a poder de generamos una incertidumbre en una incerteza desnecesaria en un contexto, contexto, que, en un contexto que ya tiene bastante Gracias. incertezas. Gracias. Jordi, ¿algún... pregunta? Jordi, alguna Jordi, você tem algum Vamos comentario? Vamos al a espacio... Ah, un momento, por favor. ¿Tú, tú no? bueno, buenos días para todos, quiero agradecer este espacio, este espacio que, que nos brinda LACNIC, quiero agradecer su trabajo, agradecer su trabajo. Eh, estuvimos analizando estuvimos también analizando con algunos colegas, con con los algunos colegas que, que, bueno, yo vengo yo en de varios, varios ISP de Argentina, y bueno, bueno perdón, más, perdón, ¿podrías indicar tu podría nombre por favor? Ilia Wagner. Wagner. Y, y, y, y para, para nosotros, nosotros también, o sea, también en realidad, en, por, por varios por puntos, varios por varios aspectos, lo que hemos debatido que con los colegas realmente no, colegas, no es eh, favorable, no la es favorable que, a la propuesta que está, que está siendo que realizada estamos, eh, en por todo por, oposición, por, por, oposición, por todos los procesos por burocráticos que que burocráticos que esto para los pequeños que esto para para que los pequeños, círculos, y que que que que que que que que que que que que que que que que que a que si eh, vamos a que a ver se Franco pode mudar ver, ele. Franco, ele se podemos. Eh, Número, por favor, país. Nome, e, país organização. e organização. Alô? Sou eu? Alô? Sim, sí, te escutamos? Sim, sou o Fernando Frediani, sou um dos autores da proposta. Estou remoto, não pude registrar na no Bolívia. É, o que eu queria falar a respeito, a respeito dessa, dessa proposta, proposta é, é, talvez ainda está causando causa muita, confusão muita confusão nas pessoas, Esta proposta não é sobre é, a possibilidade ou não de se utilizar os recursos para uma coisa ou para outra. As pessoas acham que essa proposta é contrária ao aluguel de IPs. E, na verdade, é para deixar claro algo que já existe. É, Oscar comentou que é, pode mudar a justificativa que alguém deu quando se recebeu os recursos, ok, estou de acordo com aquilo, no entanto, não se pode utilizar contra o manual de políticas, não se pode utilizar para alugar, e é só isso que nós é, queremos como autor da proposta, deixar claro no manual de política que isso não é certo, para que as pessoas que insistem em fazer isso contra as regras atuais, parem de fazer, esse é nosso intuito, então... Eh, se si, si quer discutir sobre a posibilidad o no de se alugar eh, endereços IPs, isso tem que ser feito em otra propuesta. A nossa é apenas para se deixar claro no manual de política algo que ya existe: ya no é possível alugar endereços IPs na región da América Latina e Caribe. Gracias. Muchas Fernando. Gracias, Fernando. Muchas gracias, agregar? Vamos al micrófono nuevamente. Una Douglas, cosa. adelante. Solamente una, una, a una, Douglas, Douglas, alguna complementación. Jordi, ¿te acuerdas de la política de abusos? Eh, ¿le eh, que, que fue bastante polémica. ¿Dónde digo? Polémica. En tres a cuatro, dos, Pero tres, tres años iremos a hablar. Arco, sobre la validación de los IPs, de la, IPs cuando IPs la habla de y y Mi sugerencia IPs. es justamente eso: separa, es de de de la, la, la, la separa lo que es, es y la validación es, es, de, de, de, de, de, de uso de recursos como sugerencia para el ajuste de la política. Separo que es una cosa. Y la otra sugerencia es: estamos hablando de este tipo de utilización en la SN, o por AST, mirando por cosas que son objetivas a todos los operadores no, a más a para todos es obedeado, obedeado, pasando por el, el core, core de, de la empresa, la empresa que, que tiene los, los, los recursos, recursos o no pasando por, por el core no de la empresa eso es una cosa hay que, que aclarar eso que es una sugerencia eso. de manera general la idea es muy buena pero me en general Gracias. muchas gracias Una, aquí tenemos una pregunta delante, nombre frente, país por y organización. No organización. Nerima Chau, Neri Paraguay, eh, ahí. Bueno, eh, antes que nada, eh, que estoy de nada acuerdo también con, la también la política, con la política, eh, digo, con el espíritu, es de, espíritu de, esta de esta propuesta. propuesta. Eh, ya que se viene no, una es, demanda creciente eh, eh, de recursos una, y esto de seguramente va a estar recursos, abriendo a lo que se llama no en, abrir que se en el mercado de valores, el no, mercado eh, de over the valores, el mercado de valores, el mercado yo entiendo que es, no es mal, importante el espíritu, sin embargo, espíritu, me parece que eh, bueno, yo dejaría que abierta una puerta incierta una puerta que inserta. Generaría mucho generaría riesgo de que actuemos de una manera incorrecta. Una Entonces, me parece errada. que podemos seguir analizando. Tú, Sin embargo, eh, también estoy en contra de, de cómo está actualmente. Gracias. Actual. Muchas gracias, Neri. Obrigado, Neri. Jordi. Jorge. ¿Preguntas en el Preguntas Zoom? En Zoom? Bueno, estamos bastante bien. Bueno, no, estamos muy bien de tiempo. Bueno. bueno. Yo creo que podemos cerrar la Yo discusión. Podemos encerrar a discussão. Bueno, ahora no. me iremos. Un aplauso Una para Jorge. Un aplauso palmas para Jorge. Vamos a medir la temperatura medir en la, la temperatura sala para tener en cuenta a la hora de medir, medir el consenso. Le recordamos que en la, hora de medir la herramienta consejo, Zoom nos indica que, que es una votación, no es una, una votación, votación no, es no es una es una sumo votación, solamente no se da como un sumo, para tomar un, en cuenta más el, información en, para, retomar, el consenso, retomar, para medir el consenso. Eh, para medir el Vamos para medir el a pedir ayuda al staff de la gente, por eso con el staff contar la sala. El poll está disponible, poll en, disponible en Zoom. Zoom. ¿sí? Bueno, entonces, por favor, a aquellas personas que estén a favor de la propuesta, a favor, tal como está redactada, por favor, levanten la, la mano. Forma unos segundos. como fue presentada, levanten la mano por algunos segundos. Muchas sí, gracias. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. Muchas sí. gracias. Pueden bajar la mano. Aquellas personas que están personas en contra de contra la, propuesta, la propuesta, por favor, levante levanten la mano. la mano, por gentileza. Muchas gracias. Por... Muchas ah, gracias. perdón. Desculpe. Me confirma la estado Si mi staff contado. ya contó, mantenga la mano, mantenga por favor, arriba. Mano levantada. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. Aquellas personas que se abstienen a esta propuesta, por favor, levanten la mano. Pueden bajarla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la propuesta LAC 2022-2 en, en su versión 2, clarificación, el alquiler de recursos no está aceptado en la política de feches, culmina sus ocho semanas de discusión el día 26 de octubre de este año, por lo que a partir de ese día está dentro de dos semanas, los moderadores estarán comunicando a la comunidad si la propuesta al consenso. Los invitamos a que discutiendo en esta propuesta en la lista de políticas. Para aquellos que no están suscritos, reiteramos que... Si registrado, reiteramos que si no saben cómo hacerlo, en, que si no no saben cómo usuales, hacerlo pueden llegar a se aproximar de nosotros y nos vamos a ayudá-los a hacerlo. Eh...